Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy os voy a contar lo que he hecho este fin de semana. Vale, Bueno, hoy es viernes, entonces el fin de semana pasado lo que he hecho, entonces os cuento todo en la segunda parte. El fin de semana pasado eh, yo hice un curso sobre la regresión hipnótica y también el proceso de hablar con el yo superior. ¿vale? Eh, tenía, tenía dos grupos y, y en cada grupo 20 personas, 22 personas. ¿vale? Entonces eran grupos muy interesantes. Tengo que decir que en cada grupo solamente tenía a un hombre en cada grupo. Es muy interesante que estos temas son mucho más interesantes para lo, las mujeres. No sé por qué. Bueno, tengo mis ideas, pero bueno, no voy a hablar de eso. Eh, esos fines de semana. Hago un fin de semana cada mes, ¿vale? hago un curso cada mes. Son muy duros, son fines de semana muy intensos. ¿Por qué? Porque hago un curso de 10 de la mañana, a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y luego tengo dos horas de descanso, como y luego empiezo a las 4 hasta las 8 y hago eso dos días. ¿Vale? Entonces hago dos cursos de la misma cosa. ¿Por qué hago dos cosas? Porque tengo a gente en los Estados Unidos que, que van por la tarde y la gente en Australia, Nueva Zelanda, que van por la mañana. Y me encantan los cursos. Me encantan hacer los cursos. Me encantan ayudar. Claro que me, me, me chupan bastante, ¿no? Y también Cintia, Cintia tiene que organizar cosas. Los niños no pueden gritar durante ocho horas cada día. Es un poco difícil para todos. Pero entonces se lo agradezco mucho a mi, a mi familia. Entonces han sido un éxito los cursos. Pero quería hablar un poco de, de lo que me lo que me dan eh, los cursos. Es que para poder poder ayudar, poder enseñar y también poder compartir mi, mis habilidades con otras personas. Me llena tanto, me llena. Eh, es, Sabes cuando dicen que si tú puedes trabajar en tu hobby, en tu pasatiempo, nunca vas a trabajar más en la vida y es verdad. Y lo que lo que me me interesa es que Lightspeed Spanish para mí siempre ha sido mi hobby, ha sido mi, mi diversión. Me encanta. Me encanta enseñar, me encanta el, el idioma español. Eh, entonces ya voy ganando, ¿no? Porque no trabajo en Lightspeed Spanish, es mi hobby. Pues mis terapias es como si, si mi hobby de idiomas de español está aquí mi hobby de, de terapia y de hipnosis está aquí. Es mi, mi pasión. Entonces poder trabajar en eso me llena tanto, me llena y notaba durante el fin de semana que estaba tan yo, tan a gusto, tan feliz, tan contento. Y estaba escuchando un libro. Eh, estoy escuchando el libro de, del monje que vendió su su eh, Ferrari ¿no? y está hablando de, de, de las normas o de, de las cosas importantes para alcanzar la felicidad ¿vale? y la verdad es que estoy de acuerdo con cada cosa que, que dice el libro y dicen que para alcanzar la felicidad solo tienes que seguir tu propósito si tú puedes ser fiel a ti mismo si tú puedes seguir tu propósito trabajar en tu propósito y siempre ese propósito está vinculado con ayudar típicamente ¿eh? estos días sí entonces tú alcanzas la felicidad vives en la felicidad el sistema, dicen que es que deberías pasar el 80% de tu tiempo trabajando en tu propósito y el 20% trabajando en otras cosas. Entonces, si miras tu trabajo, dices, de mi trabajo, como todo, ¿cuánto me llena? ¿Sabes? ¿Cuánto tiempo paso disfrutando de lo que hago? ¿Vale? Si es el 80%, estás en el lugar correcto. Si no, deberías pensarlo, otra vez. Porque, desafortunadamente, la mayoría de la gente pasa el 80% trabajando en lo que no quieren hacer y el 20% trabajando en lo que quieren hacer. Tenemos que cambiar eso, ¿vale? Y eso es... es un trabajo de, de por vida, ¿sabes? No es fácil hacerlo, pero sí se puede. Sí se puede. Solo tienes que... Y lo que noto es que si estás trabajando en tu propósito con mucha alegría, te viene el éxito, el éxito te viene, porque así funciona. Cuando estás trabajando en algo que no quieres hacer, ¿sabes? un rollo de trabajo no viene el éxito porque no estás, no, no tienes esa ilusión no estás en tu momento creativo ni nada entonces es algo que qué pensar ¿no? Que, pero a mí me, me encanta y voy a hacer más y, y tengo un grupo de gente tan bonito y Qué bien. Entonces, chicos, eh, eso es todo. He hablado de, de mi cosa, pero bueno, son mis diarios, así que voy a hablar de mi cosa, ¿no? Entonces, chicos, que tengáis un buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene.